Buenas tardes, yo bueno, soy Javier Santos y voy a hablar de Wordpress.org. Sí. Y Wordpress.org, el Wordpress en un, un servidor propio, eh, sus ventajas, sus desventajas, así como algunas curiosidades y, bueno, además que nos puede venir bien, además de un poco de localhost. Y un programa que yo he hecho propio, que es WordPress Wizard. Para empezar voy a hablar un poco de... Bueno, voy a introducir un poco WordPress.org, que yo creo que todos lo sabremos, porque todos lo hemos manejado aquí. Bueno, principalmente el CMS más, más importante que podemos encontrar en la webfera actualmente. Está desarrollado bajo PHP, MySQL, y es una herramienta open source que es bueno, lo principal por lo que estamos aquí, porque es open source. Y bueno, también decir que bueno, es el CMS que tiene una comunidad de usuarios y desarrolladores más importantes, que nos ayudarán en, bueno, en todo momento, si tenemos algún problema, duda. Al igual que nos ha contado antes un poco las estadísticas de Joomla, voy a hablar hoy un poco también de las estadísticas de WordPress, y, bueno, son un poco sorprendentes, la verdad, ocupa Wordpress, tanto punto .com punto .org, un 15% en Internet, si no me equivoco. Tiene 80 millones de blogs, bueno, blogs, sitios creados en total, creo que vamos a los dos unidos, tanto punto .com como punto .org. Se crean cada minuto 60 blogs nuevos y 1.500 posts escritos. Son uno, uno de cada seis sitios que, sean, que se hacen, son bajo WordPress. Y por último, que se descargan 125 plugins y temas cada minuto. Además de que WordPress 3.4 creo que tiene ahora mismo 17 millones de descargas. Voy a hablar... Bueno, esto todos lo conocemos. No creo que haga mucha falta. Voy a ir rápido porque no creo que haga mucha falta sin el WordPress. Y esto es el sitio de descarga que todos conoceremos. Pero yo me voy a centrar más en, en eso, en lo que es la, la descarga. Voy a hablar un poco de, de las ventajas que nos ofrece .org, que es un repositorio de plugin y temas muchísimo mayor que cualquier otro CMS, además de que Wordpress.com no dispone de, de bueno, la cantidad de plugin y temas que podemos tener en, en .org, pues muchísimo mejor. También dispone, bueno, como he dicho antes, un... Un soporte de, de ayuda por parte de los usuarios, no por Wordpress, por los propios trabajadores de Wordpress, pero sí por los propios desarrolladores y, y diseñadores. Tenemos la posibilidad de instalarlo bajo localhost, bueno, eso como cualquier otro CMS. Sí, ¿no? Y bueno, dispondremos un control total y personalizable de nuestra instalación. Podemos cambiar todo lo que queremos ya que es open source. Y una cosa que no tendremos en, en el .com es que podemos incluir publicidad, claro, podemos añadir cualquier tipo de script y cualquier tipo de código. Los inconvenientes, pues pues que todas las, todas las ventajas que hemos visto anteriormente pueden ser inconvenientes, por supuesto. Si no tenemos un manejo de, de WordPress, pues todo esto nos puede implicar un, que se nos caiga el servidor, que tengamos algún tipo de fallo o bueno, cualquier otra. Otra cosa si no manejamos muy bien Wordpress.org. Dificultades bueno, que los usuarios pueden tener, que no se han avanzado, que sean usuarios principiantes, pues quizás puedan tener algún tipo de, de problema, más cuando instalen plugins o, o temas, además de que el usuario mismo es el responsable, mientras que en Wordpress.com todo lo hacen ellos, lo hacen la, la empresa y ellos se encargan de actualizarlo, de, de mantener las copias de seguridad, que no, no tendremos nunca ese problema luego bueno, como he dicho antes, no dispone de, de un soporte oficial y además el coste el coste que, que puede salir a unos 50 60 euros eso por tirando por lo bajo ya que necesitaremos un hosting y un dominio propio para poder alojar una instalación de WordPress pero voy a ir ya un poco a lo más, lo más interesante a lo que hemos venido aquí a lo que estamos este día bueno, esto, bueno, esta parte no creo que tenga que explicarlo mucho, ya que todos lo habremos hecho y prácticamente lo haremos casi sin saberlo, automáticamente. Bueno, ¿qué haremos para descargar WordPress? Pues entramos en, en la página de descarga y descomprimimos el zip. Voy a pasarlo rápido porque no creo que, que sea necesario hablar de esto. Instalación, pues simplemente renombramos y cambiamos WP-SAMPLE WP eh, por WP-CONFIG y rellenamos con los datos de nuestra base de datos. Y bueno, ya subirá al FTP y con terminaré la configuración, que es muy fácil. Una instalación en localhost, pues... ¿Qué es? Pues es instalar WordPress de forma local en nuestro ordenador, sin necesidad de tener un hosting. Esto, no, claro, no se va a ver en Internet, ya que solamente lo tenemos alojado en nuestro ordenador. Y nos puede ayudar para hacer un banco de pruebas, es decir, poder instalar plugin, temas, sin miedo a, a tener algún fallo posteriormente, bueno, ya que lo podemos solventar y no va a pasar nada. ¿Cómo lo instalamos en localhost? Pues yo voy a usar el ejemplo de Champ, que es el que más fácil me ha venido y vamos, hay algunas como también EasyPHP, pero yo creo que Champ es el más fácil y el más conocido por todos. Pues entramos en, en la descarga oficial de Champ, lo descargamos, lo instalamos y iniciaremos los módulos de MySQL y Apache, que son los módulos que tienen un hosting ya activado, pues nosotros los activaremos en nuestro localhost. Y aquí, pues, accederemos a nuestro localhost, una dirección habilitada por champ. Y desde phpMyAdmin crearemos una base de datos. ya a partir de aquí, pues, instalaremos WordPress, pues, como siempre. Pasa que en nuestro propio ordenador. No creo que... vamos a pasar... Tendremos una dirección más sin del estilo y podremos hacer pruebas, instalar plugin y demás. Voy a pasar ya bueno, a unos temas más interesantes... ...que son seis modificaciones que nos pueden interesar... ...son bastante interesantes para nuestra instalación... ...tanto en localhost como en un servidor... ...y se hacen directamente en wp-config. Vamos a ver la primera. Normalmente cuando tenemos una instalación de WordPress... Vamos, ...siempre nos creará automáticamente una entrada... ...creará infinitas revisiones. ¿Eso que fallo, qué problema puede tener? Pues que a la larga, si tenemos... 5000, 6000 posts... ...pues todas esas entradas van a ir a parar a nuestra base de datos... ...¿qué puede pasar? Pues que, ...pues que vaya a ocupar más megas de la cuenta... ...y se nos pueda se nos pueda tirar demasiado... ...entonces, mi recomendación, ¿cuál es? ...pues poner una línea, que es muy, muy simple... ...simplemente la ponemos en la carpeta webconfig... ...para limitar esas entradas... ...podemos poner el número, vamos, el, limitarlo a lo que necesitemos... O simplemente incluso desactivar las revisiones. Segundo, aumentar la memoria asignada a PHP. Esto es un fallo que. un fallo, un mensaje que nos puede aparecer en algunas instalaciones que lo tenemos ahí arriba. Que quizás nos ha pasado a muchos de nosotros en alguna vez. Esto se debe a que el hosting nos limita la memoria a PHP. Y bueno, hay un pequeño. Bueno, se puede intentar cambiar desde el VP config, aunque no siempre el hosting te lo va a permitir. Añadiendo vamos, es un, los plugins y personalizaciones, pues nos consumirán memoria PHP que es lo que nos mostrará ese mensaje de error. Eliminar elementos de la papelera. Bueno, WordPress va automáticamente mandando a la papelera todo lo que no. todo lo que pongamos como borrado, que no lo queramos. Y se van a quedar ahí indefinidamente. Bueno, pues con esta línea también pondremos podremos decir que con tantos días automáticamente vaya limpiando la, la carpeta papelera, vaya eliminando todas las noticias, ya que normalmente, bueno, no vamos a usar ya esas noticias. Y si nos damos cuenta de que la hemos borrado de casualidad, pues a los dos o tres días pues, nos tenemos cuenta y no creo que haga falta esperar a 15 o 30 que, que se borren automáticamente. Reparar y optimizar la base de datos. Pues esto es una manera de que se nos rompa, por así decirlo, nuestra base de datos, tenga alguna alguna tabla mal y es una manera de intentar reparar lo que ofrece directamente la propio, el propio WordPress. Con esta línea dispondremos de una dirección como la que tenemos ahí arriba, WP Admin Repair, que nos podrá reparar la base de datos y lo que sí habría que desactivarla es una vez hecho esa, esa reparación, bueno, si podemos, no siempre va a funcionar nuestro, en todos los casos, es desactivarla, ya que cualquier usuario, aunque no esté registrado en el sitio, va a poder acceder a esa dirección. Desactivar el editor de plugin, pues es una manera de, si tenemos algún fallo o hemos metido a la pata en nuestra instalación algún rol en un usuario, pues lo mejor será poner la línea, que desactivaremos el editor tanto de temas como de plugin, para evitar que cualquier usuario pueda hacer modificaciones y, y editarlo, sin nuestro permiso. Y lo mismo, pero con las actualizaciones que, que no puedan los usuarios... Bueno, aquí también se incluye el, el anterior. Aplicando este último, también se desactiva el editor de plugin y temas. Con este, pues, desistir, desistir, de, desactivaremos el... La, la manera de actualizar Wordpress no, poder, no podrán los usuarios ninguno de actualizar Wordpress ni si no me equivoco ni los plugins ni los temas ni los temas bueno aquí las modificaciones ahora unos cuantos plugins que yo recomiendo que suelo utilizar en mis sitios que es Jetpack que yo creo que aquí todos lo conocemos es muy fácil de, incluye características que disponemos en wordpress.com la tendremos en un solo paquete en wordpress.org. Incluye pues estadísticas, los comentarios, suscripciones, los botones de compartir, shortcodes, que son los de YouTube que comentamos ayer, de Vimeo, de Flir. Todo eso los lo tenemos en, en Jetpack. Tenéis también la dirección abajo, que es un bit.lib más fácil de acceder. Maintelance Mode es un plugin que es bastante interesante si tenemos nuestro sitio bajo mantenimiento, ya que nos, nos ofrece la posibilidad de, de, de que, de cara al usuario, le ofrezca una pantalla de mantenimiento, pero cuando nosotros nos logremos en WordPress, tengamos el, nuestro, el diseño con el que estamos trabajando. Entonces, es una manera fácil de trabajar y a la vez para los usuarios, pues no va a aparecer ese diseño que es con el que estamos trabajando. ¿eh? LinkReading, pues es una forma de mostrar la entrada relacionada debajo de cada artículo. Es muy sencillo, se integra perfectamente. y CharaHolic es un plugin muy conocido, lo tiene muchos sitios. Y bueno, no, lo que nos ofrece, si tienen muchos plugins de, que cumplen estas funcionalidades, simplemente compartir con diferentes servicios nuestra entrada o nuestra página. User Role Editor, bueno, pues sirve para cambiar lo, los roles de, de los diferentes usuarios. Si queremos añadirle la capacidad de que pueda editar un tema a un suscriptor, pues este plugin no lo permite, así como además crear nuevo, nuevos tipos de, de usuarios. WordTweet es, es una herramienta que nos ofrecerá la posibilidad de automáticamente, en cuanto publiquemos un tweet, mandarlo a, a Twitter, a nuestra cuenta de Twitter. Budipress y Template Pack. Ya, habló, ya hablamos ayer, pero bueno, es el plugin que convierte nuestra instalación de WordPress en social. Y Template Pack que lo que nos permite es nuestro nuestro tema que tengamos ya en nuestro sitio, si no es compatible con Budipress, pues de una manera poder integrarlo, aunque luego sí es verdad que vamos a tener que hacer modificaciones en, en el tema. Custom Login, bueno, son dos pie Register Custom Login, son dos plugins que nos permite modificar y cambiar la pantalla de, de, registro, instalada, bueno, de registro y login de WordPress. Por un lado, Pierre Register nos permite bueno, poner más campos de registro, podemos poner contraseña o un CAPTCHA, aviso legal, o incluso poner un correo de verificación que la instalación de, de WordPress.org no lo permite. Hay que hacerlo entonces mediante mediante este plugin. Y Custom Login pues, nos permite añadir otro diseño al, al registro y la instalación. Podemos ponerle un fondo, personalizar completamente el CSS. User Witching, este es un, un plugin muy, muy interesante porque nos permite cambiar de usuario a otro usuario directamente, simplemente pulsando un botón. Si somos administrador, nos permite ir a como, iniciar sesión directamente en el usuario que que tengamos ahí es muy sencillo y la verdad servir de ayuda muchas veces bueno estos son los 11 plugins ahora 12 personalizaciones ya hemos, hemos hablado antes pero bueno vamos voy a hablar un poco más de qué podemos hacer directamente en el archivo functions en el archivo de funciones de, de, de WordPress que bueno en vez de aplicar un plugin pues podemos hacerlo directamente en en este archivo que tienen todos los temas. Entonces, integraremos directamente estos códigos, estas funcionalidades en el tema sin necesidad de plugin. De esta forma, pues, este código nos permite añadir Google Analytics. Lo voy a pasar rápido, pero luego dejo. he pasado el segundo porque antes me di cuenta de que estaba incorrecto el código, así que me lo salto directamente, porque no, no estaba bien. Al final, al final tenemos la, la dirección, por si, pues claro, aquí no te vas a acordar, no, si no sabemos el código no te vas a acordar y lo vas a memorizar. Al final tenemos un enlace para poder ver todo, todos estos códigos y poder ponerlos en nuestro sitio. Es que nos permite, pues el iconito que tenemos arriba a la izquierda en, nuestra, en nuestro WordPress, que es un logotipo pequeño de WordPress, nos permite personalizarlo y añadir nuestro, nuestro GIF propio. El cambiar Gravatar por defecto, pues en vez de poner el muñequito que tenemos de, de avatar, que tienen los usuarios que no tienen un Gravatar, pues podemos también personalizarlo con este código. Y como digo, sin necesidad de plugin, porque también muchas veces puede afectar a la carga, pero entonces esto es más fácil y sobre todo para aplicar así cosas sencillas, que no, no tiene mucha historia. Con esto pues añadiremos nuestro propios campos, Añadiremos más campos de perfil. Podremos personalizarlo para que los usuarios puedan poner Twitter o Facebook. Pueden añadirlo también a su perfil o podremos añadir más. Instagram o cualquier otro tipo de, de contenido que queramos adicionar. La longitud del extracto. Esta es una funcionalidad que, que ya le integra muchos temas. Te permite directamente personalizarlo. Pero bueno, siempre existe también la, la, la, la manera de añadirlo al, al código directamente. Y bueno, este no se ve muy bien, sirve para mover la barra de administración a la parte inferior de la pantalla y bueno y este directamente para eliminarla. Aviso, de, bueno, esto es que nos permite que el aviso de actualizaciones nos ponga un cartelito que, que solo podamos, que solamente puedan acceder los, los administradores. Es sencillo y también es de seguridad es interesante. Este es muy interesante porque cuando realicemos una búsqueda en el sitio, si nada más que aparece un resultado de búsqueda, directamente va a redireccionar a esa entrada, a ese post o, o página. Si es Entonces no nos aparecerá que existe una sola noticia, sino que directamente accederá a ella. El número total, este también es muy interesante porque nos añade justo debajo del... ...en el panel de administración, en la pantalla principal... ...la cantidad total de palabras... ...que, que tienen todas nuestras entradas... ...entonces bueno, pues... ...no, no sirve de mucho, pero bueno... ...siempre alguna vez interesante conocer... ...todo lo que tenemos escrito... ...y por último, personalizar... El, ...el mensaje que tenemos al registrarnos... ...que bueno... ...si instalamos algún plugin que personalice nuestro registro... ...pues no nos va a servir... Y, bueno, no va a hacer falta este código. Como digo, aquí tenéis la dirección, donde, estarán todos los, donde están todos los códigos dentro, para que sea más, más fácil de copiar en nuestro sitio. Entonces, dos usos de WordPress, porque WordPress se entiende muchas veces como que solo sirve para crear blogs pero no es así, no solo WordPress sirve para para hacer un blog, sino que nos puede servir para, para incluso crear una plataforma web. Eso no influye para tanto, nos sirve para los dos tipos, para tanto crear un blog como plataforma web. Y bueno, nos ofrece un montón de posibilidades que, que ni ni pensado. Son algunas de, la, de las plataformas, el blog mío personal y que aprendemos hoy, otro blog que integra una cantidad de noticias y como plataforma web eh, Fama, mi propia plataforma de entrevista. o Subbooks que si no me equivoco estuvo también el año pasado en la WordCamp aquí que presentaron su plataforma de, de libros y, y es una plataforma web, nada de blog ahora, bueno, quizás algunos me conozcan por el año pasado que presenté WordPress Wizard lo voy a presentar un poquito para que quien lo estuvo pues sepa qué es es una aplicación de escritorio para Windows que nos permite crear una instalación de Wordpress desde cero, totalmente vamos, personalizada y sin necesidad de entrar a un navegador ni nada para descargar Wordpress. Directamente el plugin, el, la aplicación mmm, nos permite configurar la base de datos, añadir plugin temas y algunas personalizaciones por defecto. Pero voy a hablar de, de la próxima versión de, la WordPress, de Wordpress Wizard 2.0. La verdad que con la primera versión, bueno, estuve muy contento de salir de aquí. Lo pudieron, vamos, hicieron Echo Softonic y el propio UpToDown, que la analizaron y pusieron su reseña. Pero bueno, la próxima versión va a ser muy importante, va a incluir características, la verdad que muy interesantes, que nos llevaría más tiempo si no, si no la tuviésemos con, con WordPress wither bueno, incluirá un nuevo diseño. Si alguno ha la primera, bueno, un, va a incorporar un nuevo diseño y compatible con Windows 8, el nuevo sistema operativo de, de Microsoft. Que bueno, como se va a expandir y tiene tiene mucho futuro, pues he pensado que también sería una buena posibilidad compatibilizarlo con este sistema con este sistema operativo. Y así lo he hecho. Instalaciones en localhost. Pues... No hará falta descargar Champ, ya que directamente WordPress Wizard se encargará automáticamente de instalar en localhost, de instalar Champ y instalar los componentes necesarios para que en pocos minutos, vamos, en segundos, en un minuto o dos, tengas una instalación de WordPress personalizada en el propio localhost. ¿Qué más? Pues, algo que se demandaba, que era el idioma inglés, estaba en español, pues, bueno, también también estará en inglés y en más idiomas. Dos modos de instalación. Actualmente solo existía uno, que te permitía, que te permitía añadir plugin, temas y personalizaciones. Pues, ahora he pensado que, que lo mejor será sería añadir dos. Uno express, para los usuarios que nada más que quieran WordPress, nada más descargarlo y, y tenerlo, pues, la instalación express. Y por otro lado, la custom, que nos permite añadir plugin, temas, customizaciones, personalizaciones a nuestros a temas, y bueno muchísimo más, más fácil, tanto para el usuario que quiera crear una instalación rápido, como el que bueno quiera llevarse más tiempo y, y personalizarlo más. Y bueno por último, otras funcionalidades, aparte de las que hemos visto anteriormente, como la posibilidad de importar ya una instalación que tengamos en nuestro ordenador, podremos importarla en WordPress Wizard y directamente nos mostrará todos los ajustes que tengamos en esa instalación y poder realizar modificaciones. Entonces, bueno, es una... para quien no sepa, aunque aquí sabremos casi todo de, de programación, pues para quien no tenga mucha idea, pues le puede servir mucho de ayuda ya que, bueno, el programa es muy sencillo y no, neces no necesita ningún tipo de conocimiento aparte pues añadirán nuevos plugins nuevos, nuevos temas y por supuesto más personalizaciones que no había muchas había unas tres o cuatro, pero se van a añadir se van a añadir bastantes más porque es una, una característica que llama mucho la atención la posibilidad de añadir personalizaciones y, sin necesidad de, de saber programación y bueno esto es las cinco funcionalidades vamos las cinco de WordPress Wizard y no sé si me he adelantado o he ocupado menos, menos tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta...